Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión Tic Academy. En el pasado vídeo aprendimos a utilizar Google Keep. En esta ocasión vamos a aprender a usarlo pero en nuestros smartphones, con la aplicación móvil. Así aprenderemos a sacarle un verdadero partido multiplataforma. La posibilidad de tomar notas en cualquier momento o con cualquier dispositivo es uno de los principales beneficios de estas herramientas. Así que, empezamos. <risa> A aprender a utilizar google keep en nuestro smartphone clicamos en, la, en el icono de nuestra aplicación se abre google keep y como veis encontráis todas las notas que hemos creado en el anterior vídeo a través del navegador si no lo habéis visto os dejo aquí el enlace podéis ver todas estas notas veis que la estructura del contenido es exactamente igual que en el navegador las notas que están fijadas nos la deja en la parte superior las, el resto de notas lo vincula a posterior clicando encima y arrastrando con el dedo encima de la pantalla podemos colocarla donde queramos también lo podemos dar menú superior derecha lo podemos colocar como listas para que estén una encima de la otra y sea más sencillo su visualización, esto ya es cuestión de gustos ¿vale? tenemos el buscador para buscar nuestras notas exactamente igual que en el navegador Funciona tremendamente rápido, eh, no hay opciones de aceptar ni de guardar, no hay botones de aceptar ni de guardar porque va actualizando todo de forma automática, lo guarda todo de forma automática y luego volvemos simplemente clicando en esta flecha superior izquierda. El menú le desplegamos, estas tres rayitas, eh, si tenéis varias cuentas de Google vinculadas a vuestro smartphone os van a aparecer las diferentes cuentas de, de Google, aquí eh, cada una la vais a identificar por la foto del perfil y luego, bueno, pues la misma estructura de menú que en el navegador, como decía. Primero notas, luego tenéis los recordatorios, ahora mismo no tenemos ninguna nota con recordatorio, eh, las etiquetas que habíamos creado en el anterior vídeo, laboral otros personal y nos identificaría solo las notas etiquetadas de esta forma. Eh, la opción de notas archivadas, que teníamos una, como veis. Y bueno, todo exactamente igual que en el navegador. Única diferencia, eh, que es un complemento a la opción de navegador. O sea, que es mejor aún. Vamos a tomar una nueva nota y si pinchamos aquí, eh, prueba, vamos a ponerle título, prueba móvil. Si pinchamos aquí, porque vamos a ver cómo pinchando aquí en el más nos da una posibilidad que no teníamos en el navegador que es el hacer una foto y lo vamos a probar vamos a hacer una foto porque esto es lo siguiente que os voy a mostrar que es cómo nos llegan las notificaciones cuando comparten una nota con nosotros hacemos la foto bien aceptamos y carga en un momentito vale y automáticamente ya está tenemos nuestra nota con, en vez de haber subido una imagen como hicimos en el vídeo de navegador hemos directamente añadido una foto tomada en el momento bien vamos a volver a nuestras notas generales ya estamos bien y ahora os voy a enseñar la opción de añadir un dibujo que lo vimos en el navegador pero en el smartphone y en particular si son eh, smartphone que tengan estilos que tengan bolígrafo vale o si tenéis algún buen estilos o sobre todo en la versión de tablets que incluso con el dedo se puede utilizar esta opción de, de dibujo y de notas y que sea bastante óptima vale yo reconozco que no la uso pero a quien le guste o a quien le guste tomar notas de esta forma pues es una opción vale entonces ya sabéis que es muy sencillo nos ha creado la nota automáticamente con nuestro dibujo aquí lo tenéis ¿vale? por último os voy a enseñar cómo nos llegan las notificaciones al móvil cuando comparten una nota de Google Keep con nosotros. Para esto nos vamos a pasar a la parte izquierda de la pantalla que vais a empezar a visualizar un pantallazo en este mismo instante en directo mientras grabo la pantalla también del móvil del navegador. Bien, vamos a poner la cuenta que tengo configurada en el móvil que estáis viendo en este momento para que veáis cómo llegan las notificaciones a nuestro smartphone vale le damos a guardar ya listo y bueno aquí ya aparece el colaborador y ahora vamos a ver cómo nos llega la notificación al móvil a ver si ha llegado ya bueno vamos a refrescar la pantalla y desplegamos la barra de notificaciones y vemos cómo tenemos una notificación aquí de google keep que pone que ha llegado ahora, de José María regalado con una nota compartida desde otra cuenta. Pinchamos encima y nos aparece la nota que está eh, en, en la pantalla, que hemos visto en la pantalla del navegador, con la nota que nos han compartido. Y simplemente a partir de ahora estará dentro de nuestras notas, ¿veis? Nota compartida desde otra cuenta. Y aquí está. Y eh, como veis... Eh, estamos en directo en ambas pantallas y bueno pues puedo darle aquí a editar vale y pongo hola ya está he puesto un hola y si vamos aquí a nuestra nota en el navegador vamos a refrescar el navegador y ya está veis ya está el hola, perdón. Aquí, ¿veis? Ya está el hola, aquí, que acabamos de crear desde el smartphone. Podríamos así estar un rato, pero vamos a hacer una nueva prueba. Ponemos saludos, majete y le damos a listo, ¿vale? Refresco el ordenador, refresco... La nota en el móvil, las notas en el móvil y automáticamente vemos el saludos magete en el smartphone. Sí, parece magia, pero no lo es. Es la maravilla de trabajar en la nube. Un dato más, también nos llega una notificación por correo electrónico de que esta persona ha compartido conmigo una nota. Y esto es todo. Google Keep es realmente útil en nuestro smartphone para trabajar con otros, para tomar notas. Y esta es la prueba. ¡Hasta el siguiente tutorial! Recuerda, si te gustan estos vídeos, puedes decidir cuáles son los próximos. Deja tus comentarios o puedes escribirme a través del blog InversionTik.es. Estaré encantado de crear nuevo contenido.